Vegan. soy química, trabajo en materiales en el área de nanotecnología y nanosciencias, materiales de carbono. Eh, estudié química, eh, tengo un, una licenciatura en química, maestría, y doctorado en química, en química de materiales. Mi um, interés en el área de STEM viene, pues, la, la verdad, desde, desde la infancia a mí lo que me interesaba más, eh, lo que siempre me llamó la atención fue saber cómo funcionaban las cosas. Desde chica me interesaba por qué ciertos materiales se comportaban de cierta manera, por, qué, por ejemplo, por qué los plásticos tenían ciertas propiedades y los vidrios otras. Eh, y, yo, y yo quería saber, entender por qué y, y quería tener la capacidad de hacer nuevos materiales de crear cosas nuevas, y es por eso que me decidí a estudiar química, para poder hacer algo, algo nuevo y crear nuevo, nuevos tipos de materiales. Después, eh, mi mismo trabajo me, llevó, me fue llevándose el área de nanotecnología, que son, que en el área de nanotecnología, la parte de nanotecnología de materiales, eh, la parte de química, la síntesis de materiales nuevos, eh, me llamaba mucho la atención que gracias a la nanotecnología se podían crear materiales pues, que, que antes no existían y yo podía aplicar mi, mis conocimientos para y combinar lo que a mí me gustaba más, que era eh, estudiar propiedades de materiales, eh, sintetizar materiales nuevos y, y, y crear algo, algo nuevo e interesante. Entonces fue así como me fui yendo hacia la parte de síntesis de nanomateriales. Actualmente hago investigación, eh, aparte de que soy profesora en, en, la materia, en las carreras de ingeniería en nanotecnología y ciencias químicas y en el programa de nanotecnología. Mis proyectos de investigación se basan principalmente en la nanociencia en nanotecnología de carbono, donde preparo materiales nanostructurados a base de carbono con otros nanopartículas me interesa mucho también el reutilizar materiales de desecho. Entonces, por ejemplo, estamos creando materiales nuevos a partir de, de plásticos que se, que se tiran a la basura o de otro tipo de fibras que no, normalmente no tienen ya ningún valor. Eh, la estamos aprovechando en el laboratorio para crear materiales nuevos y aparte les estamos buscando aplicaciones novedosas como sensores, eh, como por ejemplo... Eh, nuevos materiales compuestos eh, a base de carbono, transformar plásticos que normalmente van a la basura, de ahí transformarlos a nanomateriales, crear materiales compuestos y buscar las aplicaciones novedosas. Lo que más me gusta de mi trabajo es eh, cuando te das cuenta de que eh, puedes probablemente eh, tener una idea que nadie más tuvo, eh, cuando puedes, eh, gracias al trabajo de educación, puedes inspirar a jóvenes, eh, puedes traducir el conocimiento, los puedes ayudar también a desarrollarse, luego en los proyectos de investigación, eh, cuando o sea, tienes que resolver un problema y al, al principio a lo mejor se ve muy difícil, y pensamos, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, no sé de qué manera lo voy a resolver y luego las cosas van saliendo. Entonces eso es muy satisfactorio cuando uno logra resolver el problema y cuando ves el resultado tangible. A mí eso es lo que más me gusta, lo que más me apasiona. También cuando puedo, eh, por ejemplo, colaborar con, con otras personas, eh, cuando juntamos diferentes áreas del conocimiento y en colaboración podemos crear nuevas cosas que a lo mejor más solo como individuo no puede. En el futuro, bueno, yo, yo menos, a mí me gustaría seguir contribuyendo a la mejor a, a poner un, gran, un granito de arena en reducir eh, los polímeros que, que la gente desecha, eh, que normalmente tiene solamente un solo uso, poder crear nuevos materiales, poder estudiar propiedades diferentes eh, que nadie ha estudiado eh, y poder orientar a más jóvenes en el área de este yo creo que es muy importante que las mujeres sigan en el área de STEM. Antiguamente, muchas veces se pensaba que eh, las mujeres pues no estaban muy interesadas en, en estudiar ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, eh, por diversas razones. ¿no? Se decía, no, a las mujeres ese tipo de cosas no les importa. Y a, y a lo mejor muchas mujeres... Eh, se, se iban ya por, porque oían esos rumores y pensaban, bueno, eh, las mujeres no van a esas carreras, entonces pues yo ni no siquiera las volteo a ver la verdad es que no, no tiene nada que ver con el género hay muchas cosas el área es demasiado extensa eh, una mujer puede desarrollarse en cualquier área y es muy importante que las mujeres sigan continúen desarrollándose, desarrollándose en esa área porque hay muchos aspectos que, por ejemplo, eh, a lo mejor no están, están pensados desde el punto de vista de hombres. Y, y el punto de vista de las mujeres es muy importante. Simplemente, no sé, diseños de, de algunas cosas están diseñadas desde el punto de vista de un hombre, porque una mujer nunca las usaba. Eh, o simplemente jornadas laborales, eh, cultura organizacional, etcétera Hay muchas cosas que, que están se fueron diseñadas así, porque es, así era como, como era la costumbre. Entonces, yo creo que las mujeres podemos aportar mucho al área de STEM y a, a cualquier área en general. Eh, yo creo que es muy importante, primero, eh, que todas las mujeres se den cuenta que pueden hacer eh, cualquier cosa que no tiene que ver con que seas una mujer eh, o no en el área que, que tú decidas estudiar. O sea, no es completamente relevante el género de alguien para la carrera que, que se estudia eh, y, y, y creo que, eh, que cada vez es, es, es mejor que, que haya más mujeres que se equilibren los géneros para que, y eso va a impactar muchas cosas, desde las este, cosas que todavía hay, por ejemplo, desde discriminación de género a nivel laboral, académico, etcétera, entre más mujeres haya en el área, pues ese tipo de situaciones van a ir disminuyendo. Y por supuesto, pues, eh, mientras más mujeres haya en el área, pues más se van a derrumbar los mitos de que las mujeres no pueden trabajar en, en áreas de ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología. Si yo le pudiera dar un consejo a mí misma en el pasado, a lo mejor lo que me diría es que no tuviera miedo del trabajo duro, que siempre buscara a los mejores maestros que me pudieran inspirar, que no tuviera miedo de pedir ayuda, que si en algún momento yo no entiendo algo, eh, en alguna materia que no, no quiere decir nada. Simplemente a lo mejor lo necesito estudiar más veces y ya. Eh, pero eso no, no es eh, no debería ser un impedimento para, para salir adelante. Eh, eh, y al, al final de cuentas eh, es muy importante no quedarse con, con dudas, es muy importante siempre eh, dar el mejor esfuerzo y, y saber que, que los esfuerzos que uno, que uno hace este, cuando eres estudiante o cuando estamos jóvenes se ven recompensados después. Eh, y bueno, simplemente a, a cualquier eh, chica, cualquier mujer, cualquier niña que estuviera interesada en estudiar STEM, yo les diría que siguiera adelante, que lo más importante es encontrar lo que uno disfruta hacer. Independientemente del área que sea, es muy importante que uno se divierta, que uno le apasione el área en la que se va a dedicar, eh, pues piensa que es, es algo que vas a hacer para toda la vida y que te debe de gustar mucho. Entonces, no importa lo que diga tu amiga o, o tu familia o, o, o tu alrededor, al final de cuentas tienes que seguir lo, lo que te dicta tu conciencia y, y, y tú sabes realmente qué es lo que te gusta. En el fondo sabes, sabes qué es lo, a lo que te quieres dedicar. Entonces, hay que hacerlo sin miedo y, y con mucho gusto.